Alfred Joseph Hitchcock nació en Leytonstone, Londres, el 13 de agosto de 1899 y murió en Bel Air, Los Ángeles, el 29 de abril de 1980. Fue un director de cine y productor británico de nacimiento que luego se nacionalizó en Estados Unidos. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y el thriller psicológico. Tras una exitosa carrera en el cine británico en películas mudas, saltó a la fama con sus primeros filmes sonoros, que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra. Hitchcock se trasladó a Hollywood en 1939. A lo largo de una carrera que duró más de medio siglo, Hitchcock configuró un estilo cinematográfico distintivo y muy reconocible. Fue innovador en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando de esta manera a los espectadores a participar de cierta forma. Esto es llamado boyerismo. Empleaban cuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía, y desarrolló una novedosa forma de montaje físico. Sus historias a menudo están protagonizadas por fugitivos de la ley y sus actrices protagonistas suelen ser de pelo rubio. Muchos de sus filmes presentan giros argumentales en el desenlace y tramas perturbadoras que se mueven en torno a la violencia, los asesinatos y el crimen. Con frecuencia, los misterios que articulan las tramas no son más que señuelos que sirven para hacer avanzar la historia pero no tienen mayor importancia en el argumento. Las películas de Hitchcock también abordan a menudo temas de psicoanálisis y tienen marcadas connotaciones sexuales. Gracias a los cameos en muchos de sus filmes, las entrevistas, los avances publicitarios de sus películas y el programa de televisión Alfred Hitchcock presenta, el cineasta se convirtió en un icono cultural. Hitchcock dirigió más de 50 películas a lo largo de seis décadas, reconocido a menudo como el mejor cineasta británico. Apareció primero de una encuesta realizada entre los críticos de cine en 2007 por el periódico The Daily Telegraph. El diario lo definió así. Indudablemente el más grande cineasta nacido en estas islas. Hitchcock hizo más que cualquier otro director para dar forma al cine moderno, que habría sido completamente diferente sin él. La revista Movie Maker lo ha descrito como el director más influyente de todos los tiempos y es ampliamente considerado como uno de los artistas más importantes del séptimo arte. Algunas de las obras más importantes de Hitchcock son Psicosis, Los pájaros, Vértigo y La ventana indiscreta, entre otros muchos.